¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un jueves más a Educa en Red Accesible. No es domingo como estaba previsto. ¿Por qué vengo hoy? No vengo a trabajar con nada ni a explicar iPhone ni absolutamente nada. Vengo a indicar que voy a estar de baja del trabajo durante unos días debido al covid Resulta que el domingo por la tarde empecé con carraspeo de garganta y esperé dos días más para que se me pasara y al ver que no se me pasó, me hice la prueba del COVID y me dio positivo. Entonces no creo oportuno, ya escucháis mi voz que está un poco tomada por la nariz. No tengo más nada, sino que ha sido leve, pero no es conveniente grabar cuando uno tiene tos o tiene estornudos, como es mi caso, cuando hablo mucho rato. Porque se me seca la garganta y entonces es cuando me pica y me da la tos. Así que nosotros nos volveremos a escuchar. En cuanto este bicho me suelte, a ver si es pronto. Me han dicho que entre 8 y 10 días ya llevo cinco. No ha habido ningún problema más, ni dolor de huesos, ni nada, con lo cual yo espero que ya este domingo no, pero el siguiente sí, se puede ya trabajar con normalidad. Quiero aclarar una cosa antes de despedirme, si por lo que fuese un domingo no aparece publicado a las ocho de la tarde, el vídeo que toque aparecerá el lunes. ¿De acuerdo? Tiene que pasar demasiadas cosas como para que el lunes tampoco aparezca publicado. Han habido problemas de publicación estos días atrás, con lo cual no lo pude dejar programado para el domingo a las 8. Ni siquiera con el chat ni con nada. Espero que este problema se haya resuelto, aclarado esto. Ahora sí que me despido. No pongo música porque sabéis que es un aviso. Hasta entonces.